Como ya se supone que estamos hasta arriba de mecánicas, no tenemos que hacer más cosas mecánicas, vamos a hablar de alguna de esas cosas que sirven para producción. Una de las cosas que sirve para producción, habréis visto en las normas, que la parte obligatoria a entregar es el fichero CDT, el de cinta, puesto que vuestros juegos deben funcionar en el ordenador que tenéis ahí, en el Amstrad, de cinta, y deben funcionar en cinta para 64K, opcionalmente pueden funcionar en disco también y de hecho se recomienda insisto, se recomienda que entreguéis el DSK podéis entregar el snapshot si queréis vale, pero eso es recomendado sobre todo para que el jurado no tenga que cargar la cinta con la emulación, sino que si tienen que probar vuestro juego pues puedan hacer doble clic en el DSK que se les abra y jueguen y luego vean que está el fichero de cinta que carga en cinta, que eso, la carga en cinta no la verifica el jurado, la, ver, la verificamos la organización, se verifica que funciona y ya está, en la máquina original, con lo cual no hay problema. Y el jurado puede jugar a vuestro juego sin necesidad de tener que cargarlo de cinta y mientras tanto estar maldiciendo a quien no ha entregado un DSK opcional, ¿vale? Porque cargar de cinta, incluso cuando se acelera, pues requiere el proceso de voy a meter la cinta, voy a darle a que se acelere, voy a esperar a que se cargue. No hagáis nunca a un tribunal o a un jurado que tenga que trabajar. No lo hagáis. Lo precondicionáis negativamente. Bien, tengo un proyecto aquí, que como veis se llama MAP. Este proyecto proviene de la semana última que estuvimos en clase. Y simplemente es un proyecto de simple scroll con el mapa del gauntlet. Eh, lo voy a ejecutar directamente, voy a compilarlo y lo voy a ejecutar. Y veréis que simplemente tengo mi tilemap aquí y con las teclas, o PQA en este caso, yo muevo el tilemap, no tengo doble buffer ni nada, y por eso cuando lo muevo pues se ven esos cortes de cómo redibuja, vale pero yo puedo ir hacia abajo, puedo ir hacia izquierda, derecha, arriba, abajo, pues tengo este pequeño scroll, que simplemente es un redibujado, de tilemap se sale, como veis, si yo me, me voy para arriba, pues me salgo por la memoria y esas cosas, porque no tengo comprobación, solo tengo movimiento con las teclas, y este proyecto, para repasarlo muy rápidamente, pues lo que veréis que hace es simplemente deshabilitar el firmware, poner el modo cero, poner la paleta, a continuación carga el nivel que está comprimido, lo, de compri lo descomprime en el buffer de descompresión, aquí tenemos que dibuja, bueno establece el tileset y establece las condiciones del tilemap que voy a dibujar, y a continuación hay un loop que simplemente lo que va a estar haciendo es llamando a la función de dibujar el tilemap todo el rato. Lo dibuja en la posición C004. Este valor de aquí, que es el puntero al tilemap, como veis tengo una constante, que simplemente lo que me sirve es para ir cambiando esos dos bytes y que cada vez el puntero al principio del tilemap cambie y con eso hago el scroll. Simplemente digo, en vez de dibujarme desde el primer tile del tilemap, desde el segundo, desde el de abajo, lo voy moviendo esto lo hicimos la semana pasada y solo hay un pequeño añadido y es que aquí para las teclas que tampoco me voy a entretener en ello porque deberíais haberlo hecho vosotros para las teclas veréis que yo tengo un magnífico array que hay aquí de teclas tengo mis teclas asociadas al movimiento que produce cada una de ellas con un terminador de cero y así no tengo que repetir código, que esto ya os lo he comentado más de una vez, cuando yo cojo copio y pego lo de si está pulsada la W para ver si está pulsada la A, me sale una alerta aquí en la mente de, ojo, estoy copiando código, el código no debe replicarse. ¿Qué hago? Lo paso a datos, son las teclas que tengo que pulsar y cada tecla está asociada a una acción. Y entonces solo hago un bucle que recorre ese array y dice, ¿se pulsa esta tecla? Sí, hago esta acción. ¿Se pulsa esta? Sí, hago esta acción. Y aquí la acción solo es un desplazamiento en el mapa. En otro caso, la acción podría ser un puntero a una función a la que se llama o podría ser lo que yo quisiera, al final son datos. Esto además tiene una ventaja, algunos habréis visto lo del joystick, y esto una vez lo tengo, redefinir el teclado es tan sencillo como cambiar los valores que hay ahí. No hay más, solo tengo que hacer una función que permita al usuario pulsar, y al pulsar escribe ahí los nuevos valores de teclado y ya está, ya tengo un teclado redefinido. Si son datos, los datos se cambian con mucha facilidad. Si es código, el código no se cambia con mucha facilidad. ¿De acuerdo? Bien, una vez tengo esto, yo si quiero cargarlo, lo normal, es que lo voy a cargar de cinta, no de disco. Voy a cargarlo de cinta, veréis que cargar de cinta pues es eh, menos divertido, que cargar de disco, porque entre otras cosas el WinAPE no tiene un comando para poder cargar de cinta desde línea de comandos, con lo cual hay que abrir el WinAPE, hay que venirse aquí y sacar el control de la cinta, que a mí me lo pone así no sé por qué, hay que venirse al directorio donde estemos y entonces aquí tendremos que poner tenemos que poner los comandos, que esto es el para que lo escriba automáticamente. Y una vez están puestos, ya debería cargar de cinta. Como veis ahí está cargando. Tengo el sonido quitado para que no suenen esos pitidos mágicos que habéis oído antes. Vale, yo puedo acelerar aquí la velocidad, le pongo High Speed para que tarde menos. Y carga, y ya lo tengo cargado de cinta. Bien, esto es lo que hago en WinApe, para cargar de cinta. Y ahora mismo, cuando cargo de cinta, veréis que lo que estoy usando es una rutina del firmware. Se pone run, comillas, se le da al intro, y entonces eso lanza un comando que lo que hace es ejecutar un código máquina que hay en la ROM del firmware, que lo que hace es mostrarnos el mensajito, pulsar, encender el motor de la cinta, y empezar a leer lo que viene de la cinta, interpretar los pulsos, convertirlos en datos y copiarlos a memoria, eso lo hace un programita que está en la ROM, y nosotros lo invocamos con RUN, pero claro, esto es feo, realmente es feo cargar así los programas, y tiene dos problemas, uno que no es bonito, el loading game que hemos visto, y que esté cargando ahí y no sale nada, y sale simplemente block 1, block 2, qué feo, ¿no? Y tiene un segundo problema. Si queremos cargar algo, tenemos que tener cuidado. No podemos cargar en cualquier posición de la memoria, porque el que está cargando es el firmware. Como el que está cargando es el firmware, hasta que no haya terminado de cargar, y no salte a nuestro código, no podemos deshabilitar el firmware, no podemos utilizar los espacios de memoria que el firmware use, en particular el firmware para poder cargar necesita saber por dónde va en la cinta, necesita interpretar lo que está pasando en la cinta, necesita saber por dónde va escribiendo en memoria, porque irá leyendo un byte de la cinta, lo escribirá en la RAM, leerá el siguiente, lo escribirá en la RAM, pero tiene que saber a dónde está apuntando. Todos esos datos son datos que tienen que estar en RAM, no pueden estar en ROM porque en ROM no se puede escribir. Y esos datos en RAM están en la zona alta de la RAM. Dependiendo de si el ordenador que usamos es el 6128, el 664, el 464, pueden estar en A8000 o por ahí, o pueden estar en BC algo en memoria. Esto significa que si nuestro programa, por ejemplo, ocupa 48K y lo intentamos cargar, no vamos a poder. Porque en cuanto nuestro programa, que empieza por ejemplo en la dirección 40, vaya llenando la memoria y llegue a donde están las variables del firmware y las sobrescriba. Adiós. Porque el programa que está cargando, le hemos machacado sus variables, no va a terminar de cargar nuestro juego, nunca va a saltar a nuestro juego, se acabó. Lo que ocurre aquí además cuando pasa eso es que sale un bonito program lo has fail y no carga. El firmware para cargar tiene sus limitaciones. Entonces, la alternativa es usar el firmware para cargar un programita pequeño que haga lo mismo que está haciendo el firmware, pero que esté controlado por nosotros. Es lo que se llama un cargador. Un programita que simplemente lo ponemos donde nosotros queramos en la memoria y ese programita va a hacer lo que el firmware está haciendo, que es encender la cinta, leer de cinta, obtener los datos, escribirlos en una posición de memoria y cuando ya haya terminado, saltar a la posición de memoria. Eso además nos permite tener un control adicional, porque podemos hacer más cosas. Por ejemplo, lo que suelen hacer la mayoría de los juegos, si lo habéis visto o si habéis bajado alguno, suelen cargar una pantalla de carga antes de cargar el juego. Esto es súper típico en los juegos, que es primero cargamos un programita cargador. El programita cargador lee de cinta y lo que lee lo escribe en memoria de vídeo y entonces dibuja simplemente una pantalla. Y a continuación se pone a cargar en el resto de la RAM lo que nosotros queramos. Una vez el programa cargador es el que tiene el control, él ya sabe si lo que está escribiendo en un sitio o en otro le va a afectar o no, porque ya no hay firmware, ya no hay ROM, ya no hay cosas que estén haciendo algo, ya soy yo el que escribe, y ya soy yo el que sabe dónde está la pila, ya soy yo el que sabe dónde están las cosas, y si me machaco algo me lo he machacado yo. Ya no, no es el firmware que le he machacado algo, me lo he machacado yo, y entonces he metido la pata yo, con lo cual lo puedo corregir. Bien, eso en CPC Telera lo podemos hacer de varias formas. Tenemos la opción A, opción A para dummies, que se suele decir. La opción for Dumis, que es muy rápida y muy sencilla, está aquí en el ficherito cdtmanager.mk. La opción avanzada también está ahí, ¿vale? Pero la opción para dummies, bueno, como veis aquí es donde está el nombre del proyecto, que es tan fácil cambiar este game y volver a compilar y ya tenemos que el loading va a mostrar el nombre que nosotros queramos y no game. Todo este fichero ya está documentado cómo funciona entero, o sea que tenéis aquí debajo toda la explicación de cómo funciona el cassette manager. Tenéis tres secciones que veis aquí que pone Basic CDT Generation, Automatic Generation of a cassette loader con una pantalla de carga y la inclusión avanzada de un loader. La básica la tenéis arriba, le pongo el nombre y carga. Abajo tenemos la versión que ya tiene un código hecho y lo vais a ver, Bueno esto, esto es la explicación, aquí con ejemplos nos pone ejemplo 1, un mini, mini cargador simple, ponemos el nombre de fichero y aquí le ponemos generar mini loader y con una pantalla. Le pongo un GIF y ya está. ¿Esto qué va a hacer? Si yo pongo estas dos líneas, lo que va a hacer es generarme en la cassette un cargador, que ya él solo se carga en una posición de memoria. A continuación va a meter ese GIF como imagen, screen de pantalla. Va a cargar el cargador un pequeñito programa que va a cargar esa imagen y que la va a mostrar en pantalla, y a continuación cargará nuestro juego. Todo eso automáticamente, solo que si ponemos esto no tenemos control sobre qué paleta usa y será en modo de vídeo 1 porque no habremos cambiado nada en los ejemplos siguientes, que veis aquí hay ejemplo 2 podemos cambiar el modo de vídeo bueno, perdón, creo que en el modo por defecto es modo de vídeo 0 podemos cambiar el modo de vídeo y podemos decirle qué paleta usar con dos parámetros, uno que es el color del borde que queremos y el otro que es la paleta y la imagen si ponemos esto solo con esto, bueno aquí tenemos una versión más avanzada con modo 2 y que podríamos hacer para que cargase fases y demás no nos vamos a ir ahí vamos a coger simplemente este ejemplo y con este ejemplo se puede hacer un cargador sencillo Vale, ahora le, ponemos, le hemos puesto un nombre aquí se llama Who Fighters pues no, lo voy a dejar así Necesitaremos una paleta, la paleta, si recordáis tengo aquí en el image conversion una paleta, esta, voy a usar la misma, para ponerlo en modo cero, la voy a poner como lo tenía antes en el, en el gauntlet, el ejemplo, lo pongo en modo cero, aquí, el color del borde, como veis está en color 3, pues color 3 lo dejo mismo. Y necesito una imagen de carga. Que ahora mismo aquí me pone assets AssetsFightPNG. Bueno, pues yo voy a copiarme una imagen de carga. Voy a crearme un directorio IMG. Eh, ah, bueno, ya está aquí. Sí, porque ya tengo cosas. Bueno, voy a copiarme entonces la imagen. Vale, tengo una imagen que es loadsrc.png. Así que pongo imG img.loadsrc.png Con esto teóricamente ya está. Él solito me va a generar un programa cargador. A continuación ese programa cargador cargará otro programa que se genera automáticamente, que cambia el modo de vídeo, planta la imagen descomprimida en memoria, me pone estos colores y a continuación el mismo cargador cargará nuestro código, el del juego que hayamos hecho y lo ejecutará, si todo va bien, pongo make y oh, tenemos un error, set palete firmware, firmware palete más hub, list one element, ¿Qué ha pasado aquí, pues que esto se llama palete y aquí estaba el scr pal de antes, así que como eso estaba vacío, pues no había paleta, Gen Mini Loader, no encuentra img loa de src. PNG, Lo habré puesto mal. scr, Load SCR. A ver si lo pongo bien. Y ahora sí, si no me he equivocado más, pongo make. Y veréis que salen un montón de cosas que antes no salían. Entre otras cosas aquí el Mini Loader, como veis parchea binarios, los mete aquí, lo veis aquí, me sale la dirección de carga, la dirección de ejecución, el tamaño del binario, un montón de cosas, ¿vale? Y al final, como veis aquí, en esta última parte, cuando dice que está creando el cassette map.cdt, veréis que va metiendo en map.cdt un loader. A continuación, en map.cnt mete el... ShowScr, que es el programita que muestra la pantalla de carga. Y a continuación mete el MapBeam, que es nuestro programa. Todo eso lo mete en la cinta secuencial, porque la cinta tiene que estar grabada una cosa detrás de otra. Así que ahora, si ejecuto la cinta, teóricamente va a salir todo eso. De hecho, la voy a ejecutar, pero no la voy a ejecutar con WinApe, para no ir muy lento. Voy a utilizar Retro Virtual Machine que es un emulador que todavía no ha salido. Lo tengo yo en desarrollo. Pero que como veréis, tiene además una particularidad. Bueno, esto que veis es el loader. Lo voy a... Ah, aquí. Le voy a quitar el warp. Si le pongo sonido, deberíamos oírlo. Vale, como veis se oye. Y eso que estáis viendo es lo que hacen muchos juegos, que mientras cargan muestran. Y ahí como veis la imagen que le he metido... La ha cargado y cuando ha terminado de cargar, como la carga comprimida, la descomprime en memoria de vídeo y nos sale una imagen. Y ahora está cargando el juego. Como mi juego no limpia la pantalla, en cuanto he terminado de cargar, lo ha, lo ha escrito, lo ha puesto sobre, sobre la imagen que había. Y ahí tenemos el juego con el borde de color 3 que le había dejado. Así es que eso se ha creado todo automático con la versión que yo he hecho ahora. Pero claro... Esto de automático no tiene un control por mi parte, yo quiero hacer algo que lo haga yo, por ejemplo, lo que hacen muchos juegos, este, esta versión del cargador en particular carga la imagen comprimida y la descomprime en pantalla, pero como habéis visto está un rato cargando sin que se muestre nada. Una opción diferente es, yo quiero cargar la imagen directamente en memoria de vídeo, si cargo la imagen directamente en memoria de vídeo, conforme la estoy cargando se va a ver cómo se va a ir dibujando porque estoy modificando la memoria de vídeo, eso lo hacen muchos juegos, y yo podría hacerlo, pero para eso tengo que ser yo quien haga el cargador, el que viene por defecto con CPC Telera, que es este que habéis visto, hace eso. Si yo ahora quiero hacer uno por mi cuenta, puedo hacer cosas como que cargue directamente en memoria de vídeo, o por ejemplo, podría hacer lo que han hecho juegos en el pasado, que es utilizar la carga, en vez de como una imagen de carga simplemente de bonita del juego, utilizarla para cargar varias imágenes consecutivas que sean las instrucciones. Por ejemplo, cargo varias imágenes consecutivas que ocupen poco y sean las instrucciones, las voy mostrando y luego cargo el juego. Es otra opción. Hay cosas que puedo hacer, pero todo eso ya requiere un segundo trabajo. Hasta ahora tengo mi proyecto map y ahora lo que yo quiero es crear un cargador propio hecho por mí que haga lo que tiene que hacer, que es cargar. ¿Cómo lo hago? Pues mira, primero me voy a crear... Un mini proyecto que voy a llamar loader. Para hacer el cargador. Voy a abrir el loader. Y en los fuentes, pues como siempre voy a quitar todo lo que ya no me hace falta. Que viene por defecto. Y vamos a ver cómo funciona esto de ser nosotros quienes carguemos directamente en memoria. Voy a dejar el deshabilitar el firmware. Y le voy a añadir en el build config. Le voy a poner el menos g para que me coja los símbolos globales. y voy a poner lo que cargue en la dirección 40. De memoria, 40S no, 40. Ya está, ya tengo preparado mi base. ¿Vale? Esto compila en la dirección 40, ya tengo mi base. Ahora, ¿cómo funciona esto de hacer un cargador? Hacer un cargador significa que mi programa una vez tome el control lo primero que va a hacer es lo que siempre hacemos, que es deshabilitar el firmware, porque no quiero que esté el firmware, a partir de ahí ya soy yo. Tiene una ventaja que si deshabilito el firmware y lo hace el cargador, luego ya no tiene que hacerlo el juego. Y de hecho es más, si por ejemplo yo uso la misma paleta todo el tiempo, una ventaja es que si yo hago mi propio cargador, puedo hacer que el cargador cargue la paleta y ya no tenga que hacerlo el juego. Ya usa la paleta el juego. Lo mismo si quiero que mi cargador cargue cosas, antes por ejemplo, Daniel preguntaba, yo quiero cargar cosas en 8000, pero mi juego no, está, no llega hasta 8000, si le pongo que las cargue en 8000 mi binario se va a llenar de ceros para que llegue hasta ahí. Puedo hacer un cargador que cargue varias partes en memoria, es decir, puedo tener varios binarios y decir, quiero cargar este binario que son datos en la posición 9000, y quiero cargar el siguiente que es mi juego en la posición 40, yo eso puedo hacerlo. Pero lo primero es que el firmware no moleste. Que no esté de fondo trabajando ni haciendo cosas, lo deshabilito. Lo siguiente que voy a hacer es poner el modo de vídeo. Cosa que también nos podemos ahorrar en el juego si solo vamos a usar un mismo modo de vídeo. Y ahora ya que tengo esto, de momento no voy a poner la paleta, voy a ir directo al grano. Quiero cargar una imagen en memoria, necesito la imagen. Eso es lo primero. Voy a convertir la imagen. Que la tengo. En el otro proyecto. Voy a crear una. MKDIMG Y copio desde el otro proyecto. El de SCR. Aquí. Y ahora voy a convertir mi imagen. Usando la paleta de siempre. Pero. Como la imagen yo la quiero cargar directamente de la cinta a memoria, yo la quiero en binario. La imagen la quiero en binario, no voy a convertirla en mi proyecto ni nada, la quiero en binario porque si la guardo en la cinta en binario directamente, luego puedo cargarla de ahí byte a byte a la memoria, que es lo que yo quiero. Entonces también, de hecho, la voy a querer en formato de pantalla. Así es que voy a ir poniendo que quiero el formato de imagen... No es sprites, como veis aquí en los formatos de imagen tengo screen, que es el formato de pantalla, directamente. La salida la quiero en binario, quiero que esto me genere el binario que yo voy a cargar desde cinta, y a continuación voy a convertir mi imagen... que es de tamaño 160 x 200, que es lo que ocupa la pantalla. Le puedo poner el nombre que quiera, porque como va a salir en binario va a dar igual. Y no necesito ni paleta ni tileset, porque si no me los sacaría al binario. Y en el binario solo quiero que esté la imagen. No quiero que esté nada más. Como siempre sabemos que es mejor que no nos dejemos sin poner el set palete. Aquí para que use esta paleta a la hora de hacer la conversión, o de lo contrario no usará esta paleta. Y ya tenemos todo listo para que la imagen se convierta. Vamos a comprobar si la imagen se convierte. Parece que sí. Vale, tenemos nuestro LOADSCR.bin que tiene que ocupar exactamente 16k si todo ha ido bien. Ahí lo tenemos, 16.384 lo que ocupa el binario, exactamente lo que ocupa un banco de la RAM, lo que ocupa el tercer banco. Para que la copiemos tal cual a RAM. Y ahora la cuestión es cómo hacemos que nuestro cargador pueda cargar esa imagen. Para que la pueda cargar, la imagen tiene que estar en la cinta. Necesariamente. Si no está en la cinta, no la podemos cargar. ¿Cómo añadimos, por tanto, la imagen a la cinta? El CDT Manager nos permite añadir imágenes a la cinta. Aquí podemos poner, por ejemplo... Esto lo voy a llamar loader. Y si me voy abajo del todo, veréis que hay explicaciones y tal y cual, que ahora las vamos a ver. Esto os lo leeréis después, porque os hará falta. Para añadir imágenes o lo que quiera, un binario a la cinta, se hace con esto: add file. Y necesitamos que esté en el formato mini load, que es el formato que utiliza el cargador que tenéis implementado en CPC Telera. Se llama así el formato mini load. Lo estuvimos desarrollando este verano, es un formato eh, creado por CNG Soft, es alguien que veréis en Internet, César Nicolás, aprovecho para darle las gracias. Y aquí veréis que simplemente tengo que hacer así y decir scr barra loa de scr, bueno scr no, esto es src, es fuente, punto bin. Ya está, con eso... Yo he añadido a la cinta mini-load, pero claro, tengo un problema. Esto me está añadiendo el mini-load a la cinta, pero yo no quiero solo eso. Yo quiero antes que eso que esté mi propio cargador. Mi propio cargador lo tengo que añadir, pero no como esto, que el mini-load nos va a añadir un binario tal cual, en un formato de audio de la cinta, pero sin ponerle nada, solo son los bytes uno por uno. Pero cuando yo quiero que Run pueda cargar un programa, el, el firmware, ese programa solo lo puede cargar si lleva una cabecera en la que le dice dónde va, tiene que cargar ese programa, cuánto ocupa, todo este tipo de cosas. Todo eso tenéis otro ad file distinto, si lo encuentro aquí. Este de aquí, este de aquí, que es para añadir el archivo que vamos a producir nosotros con el cargador. Necesitamos primero que en la cinta esté nuestro cargador, que sea lo primero que cargue RUN. RUN saltará al código de nuestro cargador y nuestro cargador será el que cargará lo siguiente que viene en la cinta, que es la imagen. Aquí veréis que los parámetros necesito decirle cuál es el archivo, el archivo es lo que nosotros producimos, está en obj, loader.bin, este es lo que, lo que producimos cuando hacemos make, y necesito decirle en qué dirección de memoria se carga el loader, y en qué dirección se ejecuta, la de carga es la que yo he elegido antes, que es la 40, la he puesto al principio, y la de ejecución es la misma porque yo el main es lo primero que tengo en mi código, solo tengo código, con lo cual ya sé que el código está exactamente empezando en la dirección 40. Si no lo supiera, no hay problema. Si yo tengo que cargar mi juego y mi main está en una posición entre medias de mi binario y mi código hay que cargarlo en la posición 5 o en la posición 100, pues aquí pondría la posición de load y esto lo puedo ver cuando pongo make, me sale donde está cada cosa. Y si no, en el fichero .map también tenéis dónde está el main. Vale, si yo pongo make ahora, no va a pasar mucho, ¿vale? Solo va a pasar que se me añaden los dos, como veis. Ya tengo en mi cinta, primero añadido el Loader BIM y luego el Loader que es la imagen. Esta está en formato mini-LOAD y a la de arriba la ha metido en el formato del firmware, en el que le pone el loa del RUN y el nombre. Ahora sí, que ya lo tengo todo en cinta, ahora lo puedo cargar. ¿Cómo? Cargo mi imagen. El main es lo que se va a ejecutar primero. Llegaremos aquí, deshabilitaremos, pondremos el modo 0 y aquí veréis que en la ayuda tenéis una parte que dice loaders. Y aquí está CPCT-mini Load. CPCT miniload es una función muy sencillita que solamente necesita dos parámetros: que le digamos dónde en memoria queremos cargar, lo que él lea de cinta. ¿Y de qué tamaño es lo que vamos a leer de cinta? Que este tamaño tiene que ser exacto los bytes que vamos a leer de cinta. Si ponemos más bytes, terminará de leer el fichero y seguirá leyendo de cinta. Si ponemos menos, cargará antes nos dejará bytes sin leer. O sea que hay que poner el tamaño exacto. Poniéndole estas dos cosas, llamamos a miniload y se carga. PCT mini Load asm y le tenemos que decir en ix, vale. No el ie. En ix dónde queremos cargar. Pregunta, ¿dónde queremos cargar? Estamos cargando la imagen, ¿no? cargando la imagen correcto. Y eso es C000. ¿Y qué tamaño tiene? ¿Cuántos son 16K en hexadecimal? ¿Cuánto ocupa un banco de la memoria del Amstrad? ¿Tiene cuatro bancos? ¿Cuánto ocupa uno? 4.000. Correcto. 4000 es el tamaño que ocupa un banco, o lo que es lo mismo que hemos visto antes, 16384 en decimal, ¿vale? Le ponemos estas dos cosas y si todo va bien, esto lo que debe hacer es arrancar el cassette, cargar de la cinta la imagen y tiene que ir cargándola directamente en memoria de vídeo y una vez termine, un loop infinito con la imagen, simplemente, ¿vale? Vamos a poner Make... Como veis nuestro cargador ocupa poquito, unas poquitas líneas, tenemos un cargador. Yo lo voy a cargar como antes con Retro Virtual Machine para no tardar mucho, vosotros lamentablemente todavía no la tenéis. Y como veis, bueno va muy rápido porque tengo activado el WART, si lo quito veréis que la imagen se va formando, que básicamente está leyendo los 16K del fichero directamente a RAM de vídeo y en RAM de vídeo se ve. La diferencia con antes era muy sencilla, antes cargábamos en la dirección 4000 un programita con la imagen comprimida y cuando el programa entero se había cargado el programa lo que hacía era descomprimir la imagen a vídeo de golpe. Aquí no, aquí no hay programa, aquí cargamos los datos del vídeo directamente, son 16K de datos en la memoria de vídeo y conforme los cargamos se ven. Claro, la paleta no se ve, ¿por qué? ¿Por qué la paleta está mal? Y ya está, estamos en un bucle infinito porque hemos cargado la memoria y ya está. ¿Por qué se ve mal la paleta? ¿Nadie sabe responderme a por qué se ve mal la paleta? Sí, tú sí, pero no respondas. ¿Por qué? No la hemos establecido. Es muy sencillo, en nuestro programa no hay ninguna llamada a set palete. No he hecho palete, o sea que no, no se puede ver bien la, la imagen. Bien, como habéis visto, esto me sirve para cargar una imagen. Si ahora quiero cargar un binario a continuación y que se ejecute mi juego, tengo que hacer lo mismo. Es decir, yo cargo una imagen y cuando termino tendría que hacer lo mismo pero decir, diciéndole dónde quiero cargar mi programa, qué tamaño tiene y eso cargaría mi programa en RAM, no lo ejecutaría. Si volvemos al, al programa que teníamos original, map, este de aquí, lo voy a compilar de nuevo y voy a hacer make. Y al final del todo, hey, podemos ver uh, que mi programa empieza en la dirección DA0, ¿vale? Este es mi binario, empieza en DA0, ahí es donde hay que cargarlo, el map bin, que es lo que yo he creado, hay que cargarlo en la dirección DA0, como veis aquí, la dirección de ejecución es la 1043, como veis aquí, y el tamaño es 479, tenemos aquí 1145 bytes. Todos estos datos me salen con el mini loader. Si no, si no tengo el mini loader lo puedo mirar igualmente porque el tamaño solo tengo que ver que ocupa el binario, haciéndolo un ls puedo saberlo. La dirección de run la puedo mirar directamente en el map, es donde está main, sin más, y esto es donde empieza, que es la dirección de carga. Vale, así que tengo que cargar en da0, el tamaño en hexadecimal es 479, y ahora necesito que este binario, ese, el punto bin, el map bin, ese esté en mi cinta. Así que me voy al CDT Manager y le digo, oye, después de la pantalla de carga, me pones punto punto barra map, que es el otro proyecto que está fuera de esta carpeta, car eh, carpeta obj, y esto se llama map punto bin. Este fichero que tengo en el otro proyecto, es el generado, pues simplemente lo añado aquí, después de la imagen. Si yo ahora, en mi proyecto loader, hago un make, si todo va bien, como veis me añade el loader, que es el que he creado, la imagen de carga y el map bin en formato mini load. Y además yo tengo ya puesto aquí, en el main, que se cargue. Pero... ¿Qué me falta? ¿O lo he hecho bien todo? ¿Qué me falta? ¿Qué va a hacer esto y qué me falta por hacer? Me falta ejecutar. Pero esto de aquí lo que me está diciendo es, lee de la cinta lo que haya a la posición de acero de memoria y este tamaño. O sea que voy a llenar unos cuantos bytes de la memoria y ya. Cuando termine He llenado bytes de la memoria. Lo siguiente, si sigo ejecutando, es un loop infinito. ¿Qué tengo que hacer si quiero ejecutar ese programa? ¿A dónde? Un salto a la dirección de ejecución. ¿Cuál es? ¿Cuál es la dirección de ejecución? 1043 en hexadecimal, ¿no? ¿No? Vale, ¿y cómo hago un salto a la dirección 1043? A ver, ¿cómo hago un salto a la dirección 1043? JP, 1043? JP 1043. Y como eso es un JP, esto de aquí ya me sobra. Bien, técnicamente, yo puedo hacer esto y obviar que a veces las cargas dan error, como habéis comprobado. Si una carga no funciona, lo que va a ocurrir es que Miniload va a volver y el flag Z no estará a cero. ¿vale? Podéis comprobar usando el flag Z, eso está en la documentación, si la carga ha ido bien o no. Una cosa típica que se suele hacer es, si una carga no ha ido bien, reiniciar el ordenador, en lugar de ejecutar algo que ha cargado mal. Entonces, abajo se podría poner directamente, si queréis reiniciar el ordenador, solamente hay que hacer un, un salto a la dirección 0 de la memoria. En la dirección 0 hay un código que reinicia la máquina. Entonces, podéis hacer JP a 0, col 0, lo que queráis, con el flag Z, en función de cómo está, para reiniciar en caso de que algo no cargue bien. Sería una opción sencilla. Y si no, yo asumo que va a cargar bien y salto, que es lo que pongo aquí. Total, estoy usando un emulador, en un emulador, pues igual cargará bien, a no ser que yo lo interrumpa. Bien, ahora que tengo todo eso puesto, voy a probarlo. Vamos a ver si funciona. Cargo el loader. Ahora mismo está en lo que se llama modo warp, que es para que vaya más rápido, como veis va bastante más rápido. Si le quito el modo warp, pues tarda un poquito más. Se lo voy a quitar aquí para que veamos lo que tarda en cargar el juego de verdad. Ha terminado de cargar, a continuación ha cargado el juego y ya ha ejecutado el juego. Y como veis, pues tengo aquí mi juego que como no borra, pues se queda lo otro de fondo. Y queda muy mono porque es como el gauntlet ahí, ¿no? Que, que es casi igual, ¿verdad? O sea, nadie nota la diferencia entre este ejemplo y el gauntlet. Bueno, y así es como podemos hacer un cargador. A partir de esto, de esta idea, podéis cargar distintos binarios en memoria y podéis jugar con ello. Jugar con ello significa puedo cargar imágenes en memoria para que una imagen detrás de otra vayan mostrando las instrucciones o puedo hacerme una carga como decíamos, que cargue unos cuantos bytes en una zona de memoria que me interesa y el, mi binario en otra y me dejo un espacio en medio sin tener que cargar un montón de ceros, que además tarda más tiempo y ocupa espacio. Además ya no está el firmware, soy yo el que lo controla todo, con lo cual puedo hacer, por ejemplo, que mi loader cargue una cosa y la descomprima y ponga una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Ese tipo de cosas las puedo hacer. Esto os puede venir bien para hacer la producción final en cinta, una vez el juego está hecho, o bien si tenéis necesidades específicas de colocar en memoria una cosa u otra, según os haga falta. Si solamente tenéis la necesidad de poner una imagen de carga, podéis utilizar la versión sencilla, como habéis visto, que le digo, quiero esta imagen de carga, me lo haces todo tú, se acabó. Y para tener una imagen de carga y cargar el juego es suficiente. Y si quiero hacer algo más complejo, tengo yo el control y como veis, utilizar el loader no cuesta nada. Claro, no cuesta nada porque lo difícil está ahí dentro de esa función. Esa es la función que hace la magia. Para aquellos que queráis saber cómo funciona esa magia, pues os vais al código de la función y la miráis. Tampoco muy compleja, ¿vale? Ocupaba 60 bytes o algo así, o sea que tampoco, tampoco es muy difícil. Se puede entender. Y por lo demás, ya tenéis opción para que vuestra cinta no quede con el loading game sencillito, que queda un poco regulero, digámoslo así. ¿No? ¿Alguna duda? Con un error de carga, puedes por la opción que hemos dicho de reiniciar la máquina simplemente, que sería en la mayoría de los casos es lo más normal porque si tú tienes una carga de un único bloque o algo así o de un bloque o dos muchas veces así le dejas claro al usuario que ha fallado la carga y vuelve a empezar a cargar y ya está la otra opción es si ha fallado una carga puedes saltar otra vez a pedir esa misma carga, ese mismo bloque porque lo, si estás cargando en 5 o 6 veces, 5 o 6 cosas pues tú puedes hacer simplemente un, si la carga ha fallado, salto a una etiqueta anterior y la vuelvo a leer. Tendrías que hacer algo para notificar al usuario. Es decir, tendrías que hacer alguna cosa o cambiar el color del borde, o eso ya implicaría algo que tendrías que hacer. Podrías poner un mensaje, lo del mensaje a veces es feo, pero lo podrías poner, de, ha fallado, rebobina y así el usuario podría rebobinar un poco la cinta y cargar solo la última parte porque si tú haces un salto a que cargue lo último pues solo empiezas a cargar el último bloque que ha fallado y ya está puedes hacerlo, eso ya es una decisión personal yo normalmente salvo que tengas muchos bloques separados pequeños y sea fácil rebobinar y te tengas una ventaja optaría por el reinicio que es lo más sencillo y lo más directo al usuario le da, eh, le da el mensaje muy claro ¿Más dudas? Algunos juegos en el pasado lo que hacían era que mientras está cargando bien se ven los, los colores de borde cambiante que habéis visto y si en un momento dado deja de cargar, o sea, ha fallado, en el momento en que falla se empiezan a ver colores de borde sólidos. Es decir, hay un color de borde sólido, cambia a otro sólido, cambia a otro sólido, pero siempre sólido, no se ven las rayas. De modo que te dice, he fallado, rebobina. Es un mensaje que tienes que saber qué es eso, porque si no, no lo sabes. Pero vamos, está ahí en muchos juegos clásicos, y si alguna vez cargáis uno y os pasa eso, es eso.